Взять за фагу первое. получили за то, что сопровождали колонны, состоящие из колонсной техники сопровождение В сопровождение сопровождении мы буквали засаду. Наш взор там отразил отразили по атакам, чтобы победили ДТР. Браво, местный взял. Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro Bienvenidos a las gélidas mañanas patagónicas Que nos están este, despertando a lo largo de estos temporales En el medio de un abril que, la verdad, hace mucho tiempo que no estaba tan picante abril O tal vez uno está esté mucho más susceptible, pasa el tiempo y, y, y este, va encontrándole sutileza sutileza que antes pasaba muy desapercibida. Hoy eh, una charla con eh, Victoria sobre todo referido a un tema que eh, nosotros te meto ahí ya de lleno, Victoria, porque no... La verdad es que yo no sé cómo encararlo, sobre todo teniendo en cuenta que eh, a veces uno pretende que pasó mucho tiempo, pero hoy de qué estaríamos hablando si tuviéramos Victoria, una cuestión de persecución. Este, una cuestión vinculada también a un liderazgo ideológico que el progresismo ha perdido en estas batallas en las cuales terminan siendo tan o más represores que la propia derecha. Eh, ¿de, ¿De qué hablamos cuando eh, hoy nos queremos situar en este conflicto en el cual está eh, bueno, el, el, el pedido de que las echen, a vos, a tu hermana, contanos un poco eso... Porque aparte hay un juicio, eso es lo que más me impacta Todo eso que me gustaría que bueno, nos relates Te metí de lleno, ahí te tiré la pileta Porque creo que tenemos un montón de info ¿no? eh, Bueno, sí, eh, la realidad yo creo que sí Que es un conflicto en el que está clara La, la persecución eh, política, digamos a, a un sector dentro de la Universidad Nacional de Río Negro Que eh, no solamente se organizó Sino que también cuestionó cosas ...en un, una universidad eh, altamente mercantilizada, digamos, y conservadora... ...que es la Universidad Nacional de Río Negro, donde en el 2018 eh, se realizó una toma... De, ...de la universidad, del vicerrectorado más precisamente, que es la sede administrativa de, de la universidad... Eh, y, y fue una toma que se dio en el marco de un conflicto nacional, digamos, por eh, reclamo de mayor presupuesto eh, y que en el caso concreto de, de la Universidad de Río Negro fue criminalizada el primer día. Eh, las autoridades, eh, a las horas de que se había iniciado la protesta, presentaron la denuncia en la Justicia Federal la Justicia Federal interviene porque la Universidad del Ser Nacional eh, es la Justicia Federal la que interviene. Y a partir de ahí se desencadenaron una serie de hechos eh, que creo que nadie esperaba, digamos. E incluso eh, ¿Ustedes tampoco esperaban eso? ¿No se lo imaginaban? La verdad que no. Ahora con el diario El Lunes, ¿no? Esperar eso, esta pregunta nos las hacen mucho. Conocíamos lo que era la universidad. ...lo que era Juan Carlos del Bello... ...que era el rector de la universidad... ...que digamos un, un personaje... Eh, ...dentro de la historia... ...de las universidades... ...de los más nefastos digamos... ...y eh, creador de la ley... ...digamos de, de, de toda la, la... política de mercantilización... ...de la educación superior... ...pero... Eh, ...imaginar esto era... ...retrotraernos a una... Eh, ...política de persecución propia de la dictadura... ...porque no hay... Eh, antecedentes dentro de la vuelta a la democracia de criminalización a este tipo de protestas estudiantiles menos de ingreso de fuerzas eh, de seguridad dentro de las universidades a realizar hechos típicamente represivos porque lo que sucedió en el 2018 fue eso o Se hubo una represión eh, dentro de la universidad por parte de Gendarmería Nacional cuando se dictó el desalojo de lo que fue eh, la protesta, no, la toma eh, cuando yo te mencionaba lo de progresismo era porque supuestamente la Universidad de Río Negro viene con un halo este, de, de una universidad más renovada, con ¿no? los aires de, de, de, de un kirchnerismo bastante fuerte en esa época, no estoy hablando del 2018, ¿no? pero me refiero a que uno se imaginaba que venía por otro lado, es algo completamente distinto como... o, o arrancó de otra manera. Digamos que en el plano discursivo siempre la universidad se, se propuso, digamos, se, se vendió digamos a sí misma como democrática, eh, pluralista y, y defensora de, de los derechos humanos. Eh, por eso, o sea, a nosotros nos pareció muy, muy importante esto de, de clarificar quién es quién dentro de la universidad, porque si bien ellos sostienen, bueno, la judicialización la lleva adelante el Poder Judicial, la universidad no, la universidad también realizó su persecución interna porque nos hicieron sumarios tanto a las docentes como a los estudiantes y hubo expulsiones exoneraciones en el caso de las docentes y expulsiones en el caso de los estudiantes eso lo hicieron las propias autoridades pero además el desalojo que se realizó el 10 de diciembre del día de los derechos humanos del 2018 eh, fue eh, consensuado entre Greca que era el juez y eh, el rector Juan Carlos del Bello, o sea que fue la propia universidad la que autorizó la intervención de, de Gendarmería Nacional dentro de la universidad, y nosotros hablamos de, de que hubo directamente una intervención, o sea que la universidad fue intervenida por una fuerza de seguridad porque en esas seis horas en las que estuvo adentro Gendarmería, realizando el desalojo y las detenciones, eh, no hubo ninguna autoridad universitaria ni judicial dentro de la universidad y gobernó directamente una fuerza de seguridad en una universidad pública, lo cual no hay antecedente desde la... Desde la dictadura y la, digamos, la noche de los bastones largos, digamos, claro. como, como antecedente. Y eso, digamos, un hecho gravísimo que no tuvo, por parte de, de los de, de, digamos, del sin del Consejo de Rectores eh, a nivel nacional y del gobierno nacional, eh, un, un repudio eh, a, a ese hecho histórico, como lo caracterizamos nosotras, ¿no? Y en principio... Por ahí para historizar un poquito lo que fue eh, la toma y en qué contexto se insertó, eh, el año 2018 fue un año eh, donde el gobierno macrista avanzó fuertemente durante la, eh, sobre la universidad pública, recortando presupuestos, eh, achicando los salarios de los docentes. Y es en este contexto que se da una lucha muy fuerte de docente y que los estudiantes nos empezamos a organizar en asambleas y... En definitiva, ese año puede significar para nosotros algo que cristalizó la unión entre estudiantes y docentes, por decir. En este contexto se dan en todo el país más de 60 tomas de facultades. Una de ellas fue la Universidad Nacional de Río Negro, donde eh, las autoridades avanzaron eh, criminalizando el conflicto desde el momento uno, eh, erradicando la, la denuncia en, en la justicia federal, y es en este contexto que avanza la criminalización. Hoy, después de cuatro años, eh, seguimos sufriendo las consecuencias de lo que fue esa persecución y nos encontramos eh, en, en vías de, de, de un juicio que comenzará el 11 de mayo y que tiene penas gravísimas porque se, se nos califican dos, dos delitos que tienen penas máximas de hasta 10 años. ¿Y el progresismo, puertas adentro, tuvo alguna crisis? Porque, digamos, hablar de derechos humanos, o de ley de esto, ley del otro, o no, o democratizar la educación, horizontalizar, ¿no? Y de repente tenés esto, que agarrás y sacás de los pelos a los estudiantes. Encima con toda la cuestión de género también, uh -huh. ¿no? eh, Yo, eh, digamos, creo que no, que ellos cerraron filas, claramente, eh, vieron, digamos, eh, amenazar, digamos, la, la protesta en sí, de alguna manera, eh, era cuestionada, digamos, por, por ese progresismo, digamos, en el sentido en ese momento, eh, en el gobierno nacional estaba Macri y, y el sector de la universidad eh, proponía que, digamos, que la lucha sea contra el gobierno nacional sin afectar el gobierno de las universidades. Lo que pasó en la Universidad Nacional de Río Negro es que, digamos, eh, Juan Carlos del Bello apoyaba la disminución del presupuesto propuesto por el macrismo, digamos. O sea, había una alianza digamos, entre eh, eh, Del Bello y, y Macri y la toma de alguna manera lo denunciaba también a, a esa situación. Después, con todo lo que pasó, con la criminalización, claramente ellos cerraron filas. De hecho, ningún rector salió a repudiar el desalojo y la, y la criminalización, que es la que hoy nos está llevando a juicio, ¿no? porque también muchos piensan, bueno, el conflicto terminó con el desalojo en gen, de gendarmería. No, el conflicto, digamos, todavía no terminó porque hay un juicio en puerta, que es un juicio en el que se nos eh, digamos ataca muy fuertemente porque se nos imputan eh, digamos, los delitos de usurpación y coacción agravada, que en caso de condena tienen una pena de prisión efectiva, o sea, podríamos ir presas por ...por haber eh, realizado una toma dentro de, de una, una universidad, ¿no? La toma, ¿cómo podría haber terminado? Digamos, hoy hoy que tenés mucha más información... ...si ellos hubieran tenido vocación de diálogo... O cómo, ...¿cómo hubiera terminado? Porque lo que se vio son imágenes súper violentas... ...y uno piensa a qué estaba jugando... ...cuando se presta eso la, la propia universidad, ¿no? o, o, o este cuerpo administrativo que después... ...no sé, me imagino el 8M... O el 13 de junio hablarán de ni una menos o uh -huh. todo y después tienen esas imágenes encima, ¿no? uh -huh. eh, nosotros desde el primer momento, desde, o sea, desde que se realizó la protesta, eh, claramente entendíamos que la salida era, primero la resolución de los conflictos dentro de la universidad, por la autonomía universitaria y por la historia propia de los conflictos universitarios, se resuelven en un entorno de diálogo, digamos. Y las autoridades nunca se prestaron a, a dialogar y cuando el conflicto se fue intensificando eh, nosotros siempre, digamos, nos, nos prestamos y, y propusimos, digamos, una salida consensuada eh, lo que pasó, lo que sucedió es que al haberla criminalizado del primer día ya, eh, digamos, la, la intervención de la justicia penal ya estaba digamos, ya de alguna manera nos habían condenado a que ese, ese tipo de intervención, ellos actuaron muy rápido, en, un, en cuestión de horas ni siquiera dieron tiempo como para decir, bueno, a ver cuál es el reclamo, el reclamo era un reclamo nacional, donde estaban tomadas cerca de 50 universidades a nivel nacional, que todas se levantaron de manera consensuada con, con las propias, digamos, autoridades eh, esta y la de Córdoba fueron las que se criminalizaron porque justamente las autoridades decidieron encauzar el conflicto por la vía penal y cuando se encauza el conflicto por la vía penal es muy difícil el diálogo ellos, ellos, lo cerraron en, en ese sentido, ¿no? Eh, por otro lado, nosotros sufrimos una especie de doble criminalización porque las autoridades universitarias también iniciaron sus vías internas para criminalizar el conflicto, eh, llevando a la expulsión de 10 estudiantes y de eh, la exoneración de las dos docentes. O sea que nosotras hoy en día no, no estamos insertas en esa universidad eh, porque ellos nos los privaron, por decir... Y por eso nosotros siempre apelamos como a la unión entre estudiantes que durante el 2018 se rebelaron eh, quebrando la pasividad de los centros de estudiantes porque creemos que, que esto ya marcó un, un precedente gravísimo dentro de las universidades y para quienes militamos adentro de la universidad eh, y porque avanzaron sobre los métodos de lucha históricos que ha conquistado el movimiento estudiantil y si nosotros dejamos que, que, el, que el juicio avance y que el juicio lleve a una condena va a sentar un precedente gravísimo que, que no tiene otra intención que disciplinar y que acallar eh, a los estudiantes que quieren eh, militar que quieren luchar dentro de la universidad Y en términos personales, ¿qué pasó con ustedes? Contanos un poco, porque lo que se sabe es que bueno, son desalojados, pero después el tema de la persecución, la vida laboral este, y ahora lo que van a afrontar en el juicio bueno, lo que yo digo siempre es que ellos, eh, digamos, lo que quisieron fue destruirnos, digamos, literalmente, porque atacaron a, a, a todos los ámbitos de nuestra vida, digamos, ¿no? O sea, eh, en el caso de las docentes, de dejarnos sin trabajo, o sea, como que era nuestra fuente de, de ingreso y nuestra forma de vida estaba vinculada a la docencia, digamos. Y en el caso de los estudiantes, dejarlos sin su... Eh, estudio y sin sus, sus proyectos digamos a futuro digamos es es algo gravísimo que lo esté haciendo la propia universidad no eh, pero bueno el proceso de criminalización también implica un montón de cosas porque implica eh, persecución por parte de las fuerzas federales o sea que la policía federal esté yendo a tu casa todo el tiempo en los primeros años ese nivel de hostigamiento era terrible o sea de caminar por la calle y cruzar a los policías federales eh, de no poder ir a hacer ciertos trámites porque ellos ya, digamos, o sea, estaba como la persecución encima y bueno, y ahora el juicio es una amenaza concreta a, a la posibilidad de perder, eh, digamos, la libertad, digamos, ¿no? O sea, es, eh, fueron cuatro años los que nosotros sabíamos que nos, enfren, nos enfrentamos a la posibilidad de ir presas por haber eh, realizado una protesta, una protesta más, porque tampoco era la primera protesta dentro de la universidad y tampoco era la primera protesta dentro de nuestra vida, digamos, ¿no? Pero, pero claramente ellos eh, apostaron a, a destruir eh, nuestras subjetividades, digamos. Eh, en ese sentido, yo creo que no lo lograron, ¿no? Porque, digamos, al, al juicio llegamos enteras y apostando a, a la absolución porque, digamos, tenemos también la responsabilidad no solamente de defendernos nosotras individualmente, sino de sostener que lo que nosotras realizamos fue una protesta y que eso no puede ser condenado porque sería un precedente gravísimo para futuras protestas universitarias y protestas de todo tipo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que ellos apuntaron a eso. Eh, es, es un proceso, sigue siendo un proceso duro de afrontar. Eh, pero bueno, confiamos en... en convicción, digamos, que nos motivó desde sí. el primer momento... Y si sale todo bien, ¿vuelven a trabajar ahí o, o no? Lo que se discute en este momento es si es un delito o no... ...y, y la posibilidad de condena o no, no implica el volver a, a ser reincorporadas... A ...la universidad, eso está tramitando por otro por otro cauce... ...todavía la justicia no se expidió, está presentado el, el recurso, digamos... De apelación contra las expulsiones, pero en este caso concreto, el juicio que comienza el 11 de mayo trata del delito penal, digamos, o sea, si nos condenan o no nos condenan, si fue delito no lo que lo que sucedió en, en el 2018. ¿Cuánto dura el juicio? El juicio empieza el 11 de mayo eh, y termina el 26 de mayo, según lo, lo previsto de, de antemano por el Tribunal Oral Federal. Eh, en el medio, digamos, se irán desarrollando las audiencias con, con las testimoniales, eh, por ahí, eh, para comentar, las testimoniales de, de la Fiscalía, de la parte acusadora, son autoridades y no docentes de, de la universidad, por lo tanto, eh, si bien la universidad intenta correrse de, de esta instancia del conflicto, está altamente presente porque eh, son sus testimoniales, en todo caso, las que serán usadas para la condena o para la absolución. Así que otra vez volvemos a, digamos, a enfrentarnos eh, con, con, la, con la universidad y con, con los actores que fueron los que aplaudieron a Gendarmería el 10 de diciembre del 2018. Por escenario, ¿cuál sería la absolución? La absolución es por a lo que nosotras vamos y lo que creemos que va a reivindicar todo el proceso y que va a reivindicar eh, a las tomas como métodos históricos del movimiento estudiantil. Por otro lado, en, en el 2018 otra de las tomas que se judicializó fue la de Córdoba. Los estudiantes de la UNC también se encuentran eh, esperando una fecha para juicio. Eh, están eh, imputados por, por usurpación también. Y en este sentido no nos parece casualidad que, que los dos rectores que criminalizaron estas dos tomas, Del Bello en nuestro caso, y Yuri en el caso de Córdoba, son dos personajes claves en la educación y que han apelado a la mercantilización a través de diferentes proyectos. En el caso de Del Bello la Lez, en el caso de Yuri, la contrarreforma en Córdoba. ¿Qué es la LeS para que no, para los que no conocen? La ley de educación superior es una ley que se.. Que, que se sancionó en, en época menemista, Del Bello era eh, secretario de políticas educativas durante su gestión, y que básicamente lo que pretende es eh, mercantilizar y arancelar la universidad. También de la ley se desprende la creación de la CONEAU, que es un, un organismo que se encarga de, de evaluar y de acreditar las carreras para que éstas se ajusten a los lineamientos de la ley y. Eh, y a las políticas que, que se establecen entre universidades y empresas. Eh, la, un, la universidad sigue proponiéndose de defensora de, de derechos humanos, pero fue un 10 de diciembre que coordinó eh, con fuerzas represivas un desalojo dentro de la universidad. No, no, no te quiero robar más tiempo, eh, pero a, bueno, ahora está entrando en un proceso eleccionario también la Universidad Nacional del Comahue. ¿Cómo se portó la Universidad Nacional del Comahue? porque también eh, tiene un, un hálito muy fuerte muy vinculada también a, a, a la defensa de los derechos humanos ¿no? y, y está buenísimo que así sea pero me refiero a que ahora cuando tenés que ¿no? en, el, en, en la cancha se ven este, los jugadores que, que, cómo se portaron o qué, qué reflexión nos queda de eso porque ahora con más tiempo uno tiene también más información mira, del sector estudiantil de Comahue claramente fue apoyo desde el, desde el principio del conflicto, o sea eh, y, ...y desde... ...digamos, o sea... En, ...el repudio al desalojo... ...y el acompañamiento a, a lo que va a ser el juicio... ...desde el sector estudiantil de Comahue... ...siempre... Eh, ...ahora, desde las autoridades... ...no hubo nunca un pronunciamiento... ...y que no haya un ...no solamente no hay un pronunciamiento... ...sino que hay una apuesta por la coordinación... ...con las autoridades de la Universidad de Río Negro... ...lo cual, por lo menos yo... Eh, ...lo entiendo como... ...como un acuerdo que tienen... Eh, de alguna manera se respaldan entre, entre ellos, digamos. Estoy hablando de, de, a nivel autoridades, ¿no? Hay muchas actividades e institucionales que, que empezaron a ser más coordinadas incluso que antes, eh, post el conflicto del 2018 y en ese sentido eh, digamos, me parece gravísimo por lo que vos decís, ¿no? O sea, Comahue tiene un historial de, de movilizaciones y de protestas y de tomas universitarias que nunca fueron criminalizadas eh, por lo menos a, a este punto o sea, nunca eh, se intervino desde las fuerzas represivas la, la Universidad del Comahue post dictadura eh, y en ese sentido me parece que debería institucionalmente eh, todavía está tiempo de hacerlo no, eh, posicionarse en, en repudiar digamos, lo, lo, lo que fue la, la política represiva de la Universidad de Río Negro ¿no? al ser universidades tan cercanas y y de tanto movimiento, digamos, de actores entre sí, porque muchos docentes de Comahue son docentes de la Universidad de Río Negro y, y demás, ¿no? Pero hasta ahora ni el Consejo Superior ni, digamos, la gestión de Crisafuli se han pronunciado repudiando fuertemente, digamos, lo que fue el desalojo y, y la criminalización. Eh, para los que las, los que quieran seguir el tema del juicio, va a haber transmisión, página web, algún ¿Alguna alguna red para contactarse, para tener más información? Sí, eh, digamos, todo lo vinculado a lo que es el, lo que fue el proceso de la toma, eh, nos, eh, tenemos una página en Facebook y en Instagram, Asamblea Interclaustro, UNRN, Lucha, eh, y los días de juicio van a ser eh, transmitidos, se va a replicar de ahí la transmisión colaborativa que se va a hacer con distintos medios, digamos, de, de la región para... Digamos, darle publicidad porque entendemos que este tipo de conflictos eh, eh, políticos, sociales, digamos, eh, tienen que, que salir para afuera y no, no pueden quedar encapsulados en la lógica del Poder Judicial. Por eso estamos eh, organizando lo que va a ser la transmisión de todo el, el juicio y, y transmitiremos por ese canal. De datos. Es en roca, ¿no? En, en el juicio fisque. va a ser, sí, en fisque en el juzgado federal eh, y lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal. Bueno, mientras estábamos hablando nos van a acompañar las imágenes. Yo recuerdo dos o tres y la verdad que eran muy, muy impactantes, ¿no? La, una filmación que, sobre todo una que están sentadas, que me pareció... Y me pareció muy fuerte, y con esto termino un, un video en el que se ve alguien que las insulta y que creo que era parte incluso del cuerpo docente, ¿no? O sea que termina siendo un verso, la verdad, lo de... Eh, la, la, la ESI, el tema de la igualdad, el tema de toda la cuestión de esquina Porque en, en algún momento se ve que se desbocan, las reinsputean las reinsultan No les importa nada, incluso que las están filmando ¿no? este, Lo que me impactaba es que creo que eran docentes no lo que les le hacían eso a ustedes Sí, hubo durante todo el conflicto un hostigamiento muy fuerte desde docentes y, y no docentes que ya te digo, se acercaron no para repudiar el desalojo, sino para aplaudir a gendarmería y, y, digamos, y, esto, y, y seguir digamos, eh, eh, insultando y hostigando a, a nada, personas que en definitiva habíamos luchado por los derechos que también eran de ellos, ¿no? Eh, paradójico, pero fue así, digamos. Bueno, te agradecemos mucho el tiempo, la paciencia y que aguantaste el frío estoicamente. <ríe> Gracias a ustedes. Eh, nosotros nos eh, despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Recordamos que todas estas transmisiones van a ser este, compartidas en distintas páginas web, obviamente a través de redes, redes digitales, que van a ser, este, si no me equivoco, este, las transmisiones incluso coordinadas con la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago.